Ah, soy re tron. Por favor, llamen a la policía yo soy sexy, sexy, sexy Hola oh. Ah, soy retron Hombre, <risa> no Si no me compras, te irás al inframundo. Me vale. ¡Ah, Sorretrol! Ah, ¿con qué te vale? Dos mil años más tarde. Sí, me vale. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Soy NU. No. Dos mil años más tarde. Me vale. Ya está bien, tratémonos con cariño, empiezo yo. Que me compres la maldita pintura. Oye, tranquilo viejo. <risa> si quieres que te compre, dile a tu abuela Chosis, yo no te voy a comprar nada, ya me oíste, que sea la última vez que me hables así me oíste. Ehh... ¿Usted me puede decir dónde no me está? Me tocaste. Si sí, es que yo quiero saber dónde está. Me tocaste, te voy a matar, te voy a destruir. Nos vimos, giles, coche tu, tu madre. Nos vemos, coche tu madre. Y así, mis señores, fue como nuestro compatriota se nos fue al y cielo. Bien, así guay. que este fue su fin sin más. Te juro que lo siento, por favor perdóname, te lo juro lo que tú quieras, pero por favor no me hagas nada Jajajajaja, <tose> ja, ja, ja, ja, ja. se perdió, ni modo ya me voy, solo espero que no esté por este lado <tose> La leyenda era cierta, estaba por ese lado, solo toca creer Creo que lo perdí, ni modo es redontísimo ¿Te perdiste a quién? Ven aquí de una vez <tose> Creo que ya se sí lo perdí. Oye, ¿no has visto a un cara de pendejo por aquí? Chale, me humilló. Esta vez sí creo que lo perdí. ¡Córrele, Juan! Le dije a unas feministas que tenían más piercing que derecho.